Continuando con la nueva sección de autores destacados, hoy vuelvo con vosotros para ofreceros una review de un género que si bien no es mi favorito, soy capaz de hacer una pequeña excepción por el autor y el manga que hoy os traigo, ya que la obra combina perfectamente gore, drama médico, slice of life y humor negro, muy negro, a partes iguales. Estamos hablando de Kigitsu Katsuhisa y su manga, Franken en Frank. En esta ocasión, hago una colaboración con el Señor de lo Inadecuado, Caballero de lo Nocivo, también conocido como Die quien aportará su granito de arena dándose peculiar visión sobre la obra. Antes de empezar, advertiros que si bien en esta review se evitará toda escena más gráfica de lo normal, este manga es bastante prolijo en cuanto al uso de la hemoglobina, y la anatomía aplicada de manera explícita. Principalmente debido al trabajo de la protagonista. Así que... Advertidos quedáis con su contenido. ¿Estáis listos? Pues comencemos. En una noche oscura, un hombre atormentado por la reciente muerte de su hijo llega hasta el laboratorio Madaraki. Hogar del conocido como biólogo infernal. Puesto que sus habilidades son tales que casi podríamos decir que son sobrenaturales. Después de tanto tiempo, al fin encuentra el laboratorio. Una vez llega, las puertas del enorme complejo se abren, pero no es Naomitsu Madaraki quien lo recibe, sino su pupila, Fran, una chica cuyo cuerpo está lleno de suturas, como si estuviese hecha a pedazos. Referencia poco sutil a Frankenstein, que les informa que el doctor está de viaje, pero los invita a pasar para que les cuente su caso y ver qué puede hacer por ellos. Una vez dentro, nuestro hombre misterioso, al que llamaremos Matsui-san, le cuenta su historia. Su hijo, Yugiru, ha muerto recientemente en un accidente de tráfico y desea fervientemente traerlo de vuelta a la vida. Esto lo hace principalmente porque su mujer, que es quien se ha ocupado de su hijo hasta el día de hoy, no ha podido soportar la pérdida de Yugiro, y ha entrado en estado catatónico. Y como Matsui escuchó hablar sobre los milagros de Madaraki, ha usado todos sus recursos económicos en buscar, localizar e ir hasta el laboratorio Madaraki, con el fin de conseguir revivir a su hijo. Pero si el doctor no está, no hay nada que hacer. Frank, que ha quedado enormemente conmovida por la historia de Matsui, y viendo que se le iba a escapar un potencial cliente al buen doctor, se ofrece a encargarse del caso, y se levanta con tanto ímpetu que se le salen los ojos, literalmente, de las cuencas. Mientras se lo recoloca, le dice a Matsui que si bien su nivel aún no está a la altura del doctor, Sí que está lo suficientemente preparada para realizar la operación, y que sería un honor para ella poder hacerlo. Pero tanto Matsui como su criado, al ver tal espectáculo, han perdido todo interés en que Frank les ayude. Así que, pensando que les estaban tomando el pelo, se disponen a abandonar las instalaciones. Y ya estaban cerca de la puerta cuando son interceptados por Okita, el gato humano del laboratorio. Este les dice que Fran es el mayor logro del doctor y que si se pusiera en serio con su caso, devolverle la vida a Yugiru sería para ella un juego de niños. Y para respaldar sus afirmaciones, les deja ver a todas las criaturas, hasta ahora ocultas, que viven en las instalaciones gracias a Fran. Por lo visto, esto le hizo abrir los ojos a Matsui, ya que poco después termina aceptando la ayuda de Fran con su caso, la cual afirma que dará el máximo por cumplir su objetivo. Pero una vez su cliente se va, Fran tiene una pequeña conversación con Okita sobre cuál sería el procedimiento más adecuado para devolver al mundo terrenal a su paciente, ya que si bien resucitar un cuerpo no le entraña demasiada dificultad, lo realmente desafiante es traer a la vida a la misma persona, con sus mismos patrones de pensamiento, conductas y forma de actuar. Aunque Frank hace esto con el fin de hacer feliz a Matsui-san, Okita no tiene tan claro que las intenciones de este buen hombre sean tan nobles como afirma. Y tras una conversación filosófica en la que ambos se plantean qué es lo que define exactamente a un ser humano, y un par de escenas de alivio cómico usando los instintos felinos de Okita, Fran llega a una peculiar conclusión. Todo depende del software y del usuario. Y así, y con estas enigmáticas palabras, carentes de significado para nosotros, los lectores, por el momento, pasamos al interior de la mansión Matsui, donde se nos demuestra que la corazonada de Okita sobre Matsui era cierta, pues la intención de este es revivir a su hijo para poder controlar su herencia ya que su abuelo le dejó a este el 90% de su patrimonio. Y viéndolo buena persona que es Matsui, no me sorprende la decisión. Así que su plan es traerlo a la vida de cara al público, y ya de paso controlar completamente la herencia de su hijo. Por esta razón necesitaba la ayuda de Madaraki, y todo iba relativamente bien hasta que nuestro antagonista principal recibe una noticia una persona que viene en nombre de Madaraki ha venido a verle. Cuando van a comprobar quién es, se encuentran con Frank, quien ahora viste el guardapolvo que usará en sus viajes cada vez que deba desplazarse hacia algún sitio, y viene acompañada con unos ayudantes muy peculiares, para mí que son golems de algún tipo, afirmando venir a devolverle a su hijo al pobre Matsui, este último que nos esperaba este giro de los acontecimientos le hace unas cuantas preguntas, pero Fran viene ya decidido a realizar la operación, así que tras ver que el cuerpo de Yugiru estaba debidamente conservado, decide comenzar con la resurrección ahora mismo. Para ello, manda a sus ayudantes que esterilicen la habitación, y le aplica a Matsui un poco de anestesia, ya que él será un elemento vital para la operación. Por si los efectos de la anestesia no fueran suficientes, nuestro pobre hombre se percata de un detalle perturbador. Frank tiene ahora ocho brazos. Cuando esta ve su sorpresa, le dice que como la operación de hoy iba a ser un poco más complicada de lo habitual, le iban a faltar manos. Así que se ha hecho una pequeña modificación. Como dato curioso, os diré que a partir de este caso, Frank usará siempre que pueda este pequeño power-up en sus operaciones más largas y complicadas. Así que tras informarle a su paciente del coste total del procedimiento, unos 4,4 millones de dólares, nada más, y advertirle que igual debe extirparle algún que otro órgano, nuestra cirujana favorita comienza la operación, en una secuencia de imágenes más parecida a la construcción y ensamblaje de un mecha, puesto que la forma de trabajar de Frank es un tanto… <coughs> mecánica. Aquí es donde vienen el tipo de escenas que le dieron la fama de super gore al manga, ya que las operaciones son bastante crudas, como cuando le saca el cerebro de un tirón a Matsui, al más puro estilo Mortal Kombat. Cuando todo termina, Matsui se despierta en el hospital, ya fuera de las instalaciones Madaraki, solo para ser informado de que ha estado en coma una semana entera. Como no ve a su hijo cerca de él, piensa que todo ha sido un sueño. Pero una conocida voz le confirma lo contrario. Esa voz que parecía venir de dentro de su cabeza es la de, en efecto, Yugiru, ya que tiene su cabeza adherida literalmente a la de su padre. Y este le dice que si bien no se olvida de que su padre lo mató, como ahora van a estar juntos para siempre, será mejor que se lleven bien. Y tras esta terrible escena, el manga pasa nuevamente a las instalaciones Madaraki, donde Fran y Okita están repasando la operación y cómo se realizó. ¿Recordáis la analogía que hizo Fran de que todo dependía del software y del usuario? Pues usando como base esta analogía, lo que hizo fue cablear ambos cerebros como si dos ordenadores se tratase, logrando, hasta cierto punto, que ambas personalidades coexistan dentro de un mismo cuerpo las cabezas, por su parte, pueden rotar hasta cierto punto. Una cosa que no me cuadra es que Fran dice que pueden rotar hasta 270 grados, lo cual nos quedaría con la cabeza a medio giro, cuando lo óptimo habría sido darle un giro de 360 grados, ya que es necesario para saber qué personalidad está al mando en ese preciso momento. Y tras esta explicación, y otra rencilla cómica entre Okita y Frank es que termina el primer capítulo de Frank en Frank. A partir de aquí, cada caso será más estrambótico que el anterior, y poco a poco Frank irá ganando fama y prestigio, siempre en representación del Dr. Madaraki, mientras aguarda pacientemente su vuelta. Una vuelta que se irá extendiendo en el tiempo hasta el último número, donde nos aguarda cierta sorpresa, agradable para variar. Mientras, y a medida que Fran vaya realizando las operaciones, se nos introducirá a los otros personajes relacionados, de un modo u otro, con el Laboratorio Madaraki. Así que conozcámoslos un poco mejor, Fran Madaraki, el mayor éxito del profesor Naomitsu Madaraki y regente actual del Laboratorio Homónimo. Fran es sin duda el personaje cuya actitud, personalidad y hasta aspecto cambian más durante el transcurso de la obra. Si bien en el primer capítulo la vemos como la típica asistente del científico de turno, lo cierto es que su metodología a la hora de aceptar un trabajo, así como sus habilidades quirúrgicas, igualan, si no superan, a las del mismísimo doctor Madaraki. Si bien el buen doctor pareció grabarle a fuego el juramento hipocrático, ya que su prioridad absoluta es siempre tratar de salvar la vida a sus pacientes, los métodos que usa para conseguir dicho objetivo son cuanto menos cuestionables, no porque sean crueles, a esta parte ya llegaremos, sino porque simplemente, por más buena intención que tenga, los resultados son el 100% de las veces impredecibles. El mejor ejemplo de esto lo tenemos precisamente en Cerebros, donde Frank se tragó totalmente el cuento que Matsui le contaba sobre cuántas ganas tenía de volver a ver a su hijo aunque el mismo Kita le advirtiese una y otra vez que el asunto no le olía bien y puso todo su empeño en conseguir el objetivo de su paciente. Aunque como ya sabemos, esto no terminó bien para Matsui. Similar situación se da en Crisalis, la segunda historia, donde la joven Kaneda rechaza a Tajima, su obeso pretendiente de una forma nada sutil. Y como si de un instant karma se tratase, un coche la arrolla, destrozándole las piernas, dejándola al borde de la muerte y contando con la única ayuda de Tajima y Fran, Esta, al ver el interés de Tajima por salvarle la vida, le pregunta si es su novia, y tras la enérgica y quizás algo desesperada afirmación de Tajima, decide ayudarlos a fin de que puedan estar juntos, usando en Caneda una técnica experimental la convertirá en una oruga para que, por medio de la metamorfosis, obtenga un cuerpo joven y sano de nuevo. Y aunque tanto a la rehabilitación, en la que en todo momento estuvo Tajima, ayudándola y consiguiendo que ésta cambiase su percepción de él e incluso terminase enamorada, como el tratamiento dan sus frutos y Kaneda recupera su cuerpo original, la peor parte se la lleva Tajima ya que termina devorado vivo. Y en este caso, también podremos apreciar la otra cara de Frank, y es que cuando se trata de recolectar órganos que le puedan servir para sus experimentos, cualquier fuente accidente, asesinato, suicidio, le vale mientras los activos aún estén frescos. De hecho, su primera intención con Caneda era comprobar qué órganos podía aprovechar, pero Tajima se interpuso, aplazando la recolecta. Si bien en los primeros capítulos la vemos acompañada de sus ayudantes, será a partir del tomo 3 donde comenzará a usar a Adorea, quien hace aparición en su capítulo homónimo, como Recolectora Portátil de Órganos, ya que está especialmente dotada para dicha tarea. En cuanto a su personalidad, cabe destacar que es muy variable, a veces es más crédula de lo que debiese mientras que otras muestran una frialdad y un desapego por los seres humanos realmente aterrador. También posee una curiosa brújula moral, que la lleva en ocasiones a castigar, ejemplarmente, a ciertos individuos según sus acciones. A la hora de cobrar por su trabajo, es también un poco mercenaria, ya que le da exactamente igual tratar con personas de dudosa moralidad o incluso con la yakuza, mientras la operación le dé pingües beneficios. Esta actitud mercenaria del personaje llegaría a su fin en el tomo 4, donde se nota, y mucho, la mano de los editores de la Champion Red, revista donde se publicaron los ocho tomos de Frank Frank, y también su drama CD, ya que la actitud de nuestra cirujana favorita cambia radicalmente siendo ahora mucho más humana en el trato con sus pacientes, haciéndoles seguimientos y hasta operando gratis What? en uno de los capítulos. Actitud que se mantendría hasta su continuación, Frankenfran Frantic, que empezó en el 2019 y sigue su curso, con nueve tomos en su haber al escribir estas líneas donde Kigitsu nos devolvería a la Fran más clásica en cuanto a actitud. Pero no es solo su actitud lo que cambia, también lo hacen sus habilidades y costumbres. Durante los primeros capítulos, y a medida que gana más prestigio como cabeza del laboratorio Madaraki, Fran se aficionará a usar una prótesis de múltiples brazos en las operaciones más difíciles. Pero será a partir del tomo 4, junto con su cambio de actitud, donde dejará de usarlos hasta Frantic, donde ya desde la portada se nos muestra a Fran usando dicha prótesis, además de una mejora ostensible en el dibujo. En cuanto a su metodología en el trabajo, se podría definir como mecánica, ya que si bien estudia los casos con gran interés y opera de la forma más eficientemente posible, en su laboratorio trata a los cuerpos con los que experimenta como si de coche se tratase. Y no es raro ver cuerpos eviscerados por aquí y por allá, o verla con algún órgano entre manos que quiera probar en alguna configuración experimental. Adorea, o el almacén portátil de órganos, como podríamos llamarla cariñosamente, es otro de los experimentos exitosos del Dr. Madareki, cuya función principal es la de conservar en su interior los órganos que Fran va recolectando para sus futuros usos. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo. Adorea cuenta con una serie de cremalleras por todo su cuerpo que le permiten guardar los órganos que recoge, conservándolos a la temperatura óptima. ¿Y cómo recolecta los órganos? Aquí es donde las cosas se tuercen, pues más pronto que tarde se nos muestra que nuestra bella chica no tiene cara como tal, sino una masa de tentáculos que usa para cual abraza caras adherirse al cuerpo de la víctima y coger los órganos que necesite, guardándolos en su cuerpo. Como nota curiosa, decir que no tiene un límite a la hora de almacenar órganos, ya que puede expandir su cuerpo todo lo que necesite en función de las necesidades de Frank. Si bien es un personaje de soporte, en el más literal sentido de la palabra, lo cierto es que antes de ser el monstruo que es, fue una chica muy hermosa, quien por culpa de una jugarreta por parte de su pareja, habían acordado donarse los órganos el uno al otro si algo les pasaba, y cuando ella necesitó los de él, este se echó para atrás e intentó dejarla tirada, y sin órganos. Fue entonces que Madaraki la encontró, y tras revivirla, modificó su cuerpo, permitiéndole vengarse y recuperar con intereses los órganos perdidos. Esta historia la tenéis en el tomo 3, en el capítulo llamado Memento. Salvo por el detalle de la boca y las cremalleras, lo cierto es que Adorea tiene éxito entre los hombres, y no son pocas las veces que la misma ha terminado enamorada o incluso flirteando con alguien, si bien estas historias terminan siendo más un alivio cómico cuando el pretendiente descubre la verdad que otra cosa. Si tenéis curiosidad por saber cómo era su cara antes de la conversión, la podéis ver tanto en el tomo 3 de Frankenfrank, Frank, así como en el 2 de Frantic. Verónica Madaraki Verónica era la guardaespaldas personal del Dr. Naomitsu, entrenada como una asesina fría y sin apenas emociones. Cuando aparece en el capítulo My Little Sister, no se lleva lo que se dice bien con Frank. De hecho, ataca el laboratorio y casi mata otra vez, a Frank, hasta que ésta le pone el corriente de la situación actual y Verónica decide quedarse con ella para protegerla. Verónica es otra de los personajes que más cambian durante la obra. De ser una máquina de matar antisocial, pasa a hacer auténticos esfuerzos por encajar en el instituto donde su hermana mayor la mete, tratando de hacer amigas y viviendo una vida relativamente normal llegando incluso a bajar la guardia en varias ocasiones, las cuales eran aprovechadas por Fran para irla moldeando como ella quiere y castigarla, entre comillas, con eróticos resultados. Si bien estos castigos siempre ocurren fuera de cámara. A pesar de su pasado, y una vez integrada como estudiante, Verónica llega a abrirse con sus compañeras y con el laboratorio, dejando ver que aún guarda emociones y sentimientos humanos. O quita el primer experimento exitoso de Frank. No es un gato con cabeza humana, sino un humano con el cuerpo de un gato. Podríamos definirlo como una mezcla del gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, por su ironía, y una suerte de voz de la conciencia para todo el laboratorio. Cuando ha de ir con Frank a algún sitio en especial, esta le da un cuerpo robótico que le permite pasar por un ser humano. Gabriel Madaraki Y llegamos a mi personaje favorito, una auténtica máquina de matar, con la capacidad de cambiar su apariencia física a voluntad, usando los diales que tiene a los lados de la cabeza, y que será el primer gran adversario de Frank en el laboratorio Madaraki en cuanto hace acto de aparición en el capítulo 40 del tomo 6. Bucanir. Su entrada a la historia no podría ser más espectacular, ya que cuando Verónica acude sola al hotel donde, supuestamente, el doctor Madareki la había citado, Gabriel termina eviscerándola. Solo para que cuando Fran llegue al lugar, seis horas después, y preocupada ligeramente por la larga ausencia de su imoto, la encuentre literalmente hecha a pedazos viéndose obligada a reconstruirla con lo que tiene más a mano y reduciendo el tamaño de la pobre Verónica. Pero las cosas no terminan ahí, ya que poco después, Gabriel se presenta, y como si de un secuestro peliculero se tratase, expone sus condiciones para dejarlas ir con vida. Deberán entregarle el laboratorio, Madraki. Fran y Verónica, por su parte, no están muy dispuestas a quedarse sin base, así que deberán presentar batalla ante la loba, inserte MP3 de Shakira, que es como podan a Gabriel, y por una muy buena razón, ya que la forma que suele adoptar es precisamente la de una mujer lobo de enorme tamaño. El resto del capítulo no os lo contaré para no haceros spoiler, pero solo os diré que esta es la primera vez que Fran se ve tan superada por la situación que tiene la necesidad de partirse para escapar. Si bien en su primera aparición Gabriel hace gala de una ferocidad y agresividad realmente remarcables, y parece que no respeta a nada ni a nadie, especialmente a la ley, lo cierto es que sí que hay una persona a la que respeta, y a la que de hecho trata bastante bien, el profesor Amatsuka. A pesar de ser colega de Naomitsu, al cual Gabriel odia. Es el encargado de hacerle los chequeos y el mantenimiento que nuestra loba favorita, como Transformer, no es coña. Esa es la definición que tiene, puesto que su habilidad le permite transformar su cuerpo entero a voluntad. Necesita. Si bien nunca se deja en claro exactamente cuántos años tiene, Amatsuka no se cansa de repetir en todas sus apariciones que ya ha sobrevivido a todos sus familiares y que no le queda mucho. Gabriel, por su parte, siempre que lo ve, Juega con esta idea y suele preguntarle quién cree que morirá primero de los dos, aunque muy probablemente ella ya lo sabe, porque otra de sus características es tener un olfato muy desarrollado, llegando a detectar enfermedades o el tiempo de vida que le queda a una persona, razón por la cual lo trata de una manera mucho más humana que a los otros, llegando incluso a tomarse en serio las misiones que este le encarga como cuando Matsuka la envía como profesora sustituta a un instituto conflictivo, donde finalmente no solo es aceptada y respetada entre sus alumnos, sino que la experiencia termina gustándole tanto como para quedarse como docente. Este cambio de aires es lo que hace que Gabriel se humanice poco a poco, hasta llegar incluso a poder tratar con Fran y Verónica de forma normal. En Frantic, de hecho, hay un capítulo donde busca la ayuda de su hermana, Fran, para salvar a un grupo de personas a las que había comenzado a apreciar, dándonos una redención de personaje muy bien llevada. Y ahora que ya conocemos a los personajes, pasemos a la obra en sí. ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué es tan famosa por ser ultra gore? Para esto os voy a dar mi opinión, y Diefuan nos ofrecerá la suya también para que podáis tener dos puntos de vista de la misma obra. Yo la definiría como un trama médico con toques de slice of life, un poco de gore y mucho humor negro, cuyo mensaje principal es que, si bien existen los monstruos, estos sin duda son los seres humanos. La gran mayoría de los pacientes, o más bien clientes, que acuden a buscar la ayuda de Frank, excepto un par de excepciones, son personas de una catadura moral más que dudosa. Desde Matsui hasta una viuda que quería mantenerse siempre joven y que no dudaba un instante en sacrificar a cuantas jóvenes fuese necesario para conseguirlo. Sí, una Elizabeth Bathory en potencia. En general los personajes muestran cuán ruin, mezquino, egoísta y monstruoso puede llegar a ser el ser humano a fin de conseguir sus objetivos. Por eso mismo es que Fran sirve a través de sus operaciones de una suerte de juez moral, ya que si bien la mitad de las operaciones son a petición del interesado, otras veces sirven como castigo del mismo, impartiendo una suerte de justicia que dota la obra de un toque muy interesante. En el terreno del dibujo cabe señalar que el trazo y diseño de personajes de Kigitsu es irregular, muy irregular. Si hubiese que compararlo con alguien, la elección sería Kosuke Fujishima, ya que ambos van mejorando su trazo a medida que pasan los tomos, llegando a mejorar de manera palpable en cuanto a calidad en Frantic, en el caso de Kigitsu. Así que no os dejéis llevar solo por el irregular dibujo del tomo 1, pues luego la cosa mejora ostensiblemente. Y ahora hablemos un poco del manga en sí, su segunda parte y su edición. Frankenfran es un manga del ya lejanísimo año 2006 que fue publicado en la revista Champion Red, la misma que tras su finalización ofreció un drama CD que serviría como un extra del tomo 8, en la que podremos encontrar 5 audios, los cuales son prólogo, Crisalis, my little sister o lo que es lo mismo la primera aparición de Verónica, last o sea lujuria y epílogo. Todo ello en perfecto japonés, por lo que si queréis escucharlo, aparte de buscarlo en YouTube, tenéis que tener un dominio del japonés nivel plus plus para poder hacerlo. Eso sí, es una auténtica delicia poder escuchar la voz de Frank, Verónica y los demás personajes. Y ahora hablemos un poco del contenido del manga y de su peculiar censura por parte de Champion Red. Hace unos años, cuando yo lo descubrí cada vez que ponías Frank en Frank en Google, solo te salían las escenas de las operaciones de Frank, por lo cual te lo vendían como una serie muy macabra y muy gore. Y si bien es cierto que cuenta con esos dos puntos, también lo es que estos elementos están justificados, no solo por la profesión de Frank, sino por el tipo de ambiente en el que se mueve y la gente que acude a ella. Además, como ya se ha mencionado, el manga también tiene su dosis de humor negro, y una vez has visto un par de operaciones, terminas acostumbrado, por lo que no es tampoco un material como para traumatizarse. Para terminar, os hablaré de la pequeña censura del manga. ¿Recordáis que os comenté que el carácter y las motivaciones monetarias de Frank cambian a partir del tomo 4? Pues básicamente esto pasó por presión editorial, ya que el cambio en el tono general es tan abrupto y repentino. ¿Qué cuesta creer que Kigitsu lo hiciese por propia voluntad, ya que también se eliminaron varios gags recurrentes, como cuando a Fran se le cae algún ojo o brazo debido a su suturada naturaleza. Y esta sospecha se nos confirma en Frantic, ya que tanto Verónica como Fran vuelven a su yo anterior al tomo 4, prótesis multibrazos para Fran incluida, pues sale desde la portada del número 1. Estos 13 años que tardó el manga en volver, también le dieron a Kigitsu más libertad creativa en la Champion Red, puesto que ahora los casos son aún más explícitos en cuanto a Gore, mucho más serios, e incluso se llegan a tocar algún que otro tema difícil de digerir, excepto para los más experimentados, que ya le tenemos cogido el gusto, además de, como ya os he dicho, una mejora palpable en el dibujo. Si pensáis acercaros a este peculiar universo, os recomiendo que empecéis por Frank en Frank, y si podéis lo hagáis por la versión digital de Seven Seas, que son 8 euros dólares, ya que la versión física en Omnibus, de segunda mano por cierto, tiene un precio por tomo realmente abusivo, como podéis apreciar. Puede que no salga barato, pero seguro que os cunde más y contaréis con las ilustraciones ocultas que llevaba cada tomo individual bajo sus sobrecubiertas. En fin, si queréis acercaros a uno de los mejores trabajos de este autor, Frank. -en -Frank es vuestra obra, y ahora sí, doy paso a juan y a su particular visión de la misma. Antes que nada quisiera dar un agradecimiento por la invitación para hablar de este manga en particular, espero que disfruten del video. Es curioso que una vez que dejamos de lado las escenas más bizarras del manga que sí, son una buena parte de la experiencia, mucho de ello alimentado por la protagonista que, detrás de esa imagen que puede inspirar cierta inocencia, esta misma característica la hace tener una visión un tanto retorcida del mundo. Pese a no tener malas intenciones como si de un villano se tratase, es a través de esta extraña visión del mundo que tiene el personaje que conseguimos los tan poco previsibles resultados que sus experimentos acarrean para los momentos finales de cada una de las historias que nos van contando, donde los finales felices pueden serlo desde una perspectiva oscura y con gala de cierto humor negro. Una clara muestra de ello es el primer tomo del manga donde un personaje llega con una petición particular, revivir a su hijo quien murió en un extraño accidente y que cuyo relato de su partida causa cierta sospecha en uno de los asistentes gatos de Fran. Entonces, ella sabiendo que regresar a la vida a este individuo no será una tarea precisamente fácil, involucrando ciertos datos médicos como el hecho de que este ya lleva tiempo muerto. Por lo que revivirlo equivaldría a perder parte de lo que este fue en vida, así que, solución sencilla, utilizar al padre como una fuente de poder alterna para el cerebro de su hijo, dándole al tipo lo que quería, pero del mismo modo irónico, castigándolo por sus malas intenciones detrás de este deseo de traer de vuelta a su hijo. Me explico, el padre, más que extrañar al chico, fue el responsable de su muerte, esto con motivo de poder quedarse con la herencia que el abuelo del muchacho le había dejado, pero al no poder hacer gran cosa de forma legal, la idea que tenía era revivir al chico para tenerlo más como marioneta y hacer uso de su futura fortuna, por lo que la solución prestada por Fran es una que le da lo que buscaba a cambio de ser atormentado por su hijo que sabe quién fue el responsable de su muerte. El precio por las cosas que queremos a veces es demasiado alto y este es el tema central que se mantiene a lo largo de la historia. En algunos casos tan extremo como en el primer tomo, pero en otras ocasiones en menor densidad, como el caso del capítulo 4, donde después de hacerle un cambio estético a una de sus compañeras, Fran es buscada por una gran cantidad de estudiantes con el propósito de modificarse el cuerpo a como les gustaría ser. Ya sea estar más delgados, más altos, tener los ojos más abiertos, o bueno, tener el rostro lleno de picos por alguna razón, mostrándonos no solo la preocupación que el físico puede provocar en los jóvenes, incluso en adultos, sino que debido a estos complejos personales las personas pueden llevar a cabo decisiones poco pensadas o egoístas que a largo plazo quizá no deseaban tanto. Esto notablemente con el último cuadro de esta aventura donde los chicos comienzan a arrepentirse de algunos de los cambios que se hicieron y donde los rostros de algunos de ellos se ven insatisfechos. Lo curioso de este capítulo es que a mi parecer es uno de los que tiene los finales más felices dentro del primer tomo del manga, un final bizarro pero feliz al fin y al cabo donde el amor triunfa por sobre todas las cosas. Frank Fran, dentro de lo particular que puede sonar su historia, se mantiene fiel a la idea del precio a pagar por las cosas que queremos, haciéndolo de un modo bastante extremo, con experimentos médicos dignos de pesadillas, pero que con base a ello, la idea queda clara y me remite a la siguiente frase, a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Con esto hago hincapié en que muchas de las tragedias que ocurren al final de cada capítulo, son responsabilidad del que deseaba con anhelo enfermizo que las cosas fuesen de un modo en especial, sin tener en cuenta los deseos de los demás, o incluso sin tener en cuenta la propia naturaleza y sus designios. Siendo Fran, en este sentido, una herramienta para obtener los deseos de otros, sin dejar de ser ella misma un individuo pero que, debido a esa inocencia un tanto deformada, hace las cosas del modo en que ella suele pensar que es mejor. A veces dando resultados más agradables o a veces no tanto, donde los resultados más felices son producto de peticiones que tienen que ver con el bienestar del otro, más que con la promesa de cumplir un deseo personal, un manga bastante recomendable. Y con esto terminamos esta review especial, no sin antes agradecerle enormemente a DieFuan su colaboración, ya que siempre es bueno contar con un experto en este tipo de géneros, ya sea en películas o como en este caso manga. Espero que este primer collab, de muchos, os haya gustado. Y ya sabéis, dadle like, suscribíos a mi canal y al de Diefuan, compartidlo y nos vemos en la siguiente review.